¿Cómo está usted, oficial? Estoy buscando al copero y al panadero. ¿Qué hicieron? Él es el copero. Y ese es el panadero. En el nombre de Su Majestad, rey de todo Egipto, quedan arrestados. Cabo, encadénelos. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Qué tal, amiguitos? Tío Daniel, Hace tiempo que comenzaste una historia en siete partes acerca de la vida del personaje bíblico llamado José. Así es, tía Elena. Bueno, ¿quiénes son esos personajes que escuchamos en tu introducción? ¿En qué lugar de las Escrituras se encuentra esa historia? Esta historia aparece en el libro de Génesis, capítulos 40 y 41. Y los personajes tienen mucho que ver con nuestro tercer episodio acerca de José. No conocemos sus nombres, así que los llamaremos... El, el copero, copero y el panadero del, panadero del rey. rey. Después de estas cosas, el copero que estaba encargado de servirle vino al rey, y también el panadero ofendieron al rey de Egipto. Y el faraón, o sea el rey, se enojó y los puso en prisión. Y siempre pensé que tú eras un hombre honesto. <risa> y soy honesto. Entonces, ¿por qué estás en el calabozo? ¿Por qué estás tú aquí? Ah, es una buena pregunta. Se requiere una, eh, una buena respuesta, eh, que no la tengo. Saludos, caballeros. Bienvenidos a los confines de la prisión del rey y al calabozo. Oh, ¿Qué? ¿Tú escuchaste a este hombre? Nos dio la bienvenida a la prisión. <risa> Puedes imaginarte eso, dándonos la bienvenida a la cárcel. Eso suena como si esto fuera alguna especie de hotel o... ¿O lugar de diversión en vez de una cárcel? Eh, señor, tendría la bondad de repetir lo que dijo. <risa> Saludos, caballeros. Siento que estaba fuera y no pude darles personalmente la bienvenida cuando entraron por las puertas de la cárcel. Pero es la hora del almuerzo. ¿Qué desean? Eh, ¿Qué deseamos? ¿Pero podemos comer lo que pidamos en la cárcel? Bueno, eh, eh, eh, tráiganos lo, lo que usted crea que es mejor. Eh, sí, sí, eh, use su criterio. Podemos comer casi cualquier cosa. Muy bien. Les traeré un almuerzo que sea digno de las costumbres del panadero y del copero del rey. Volveré enseguida. ¿Te diste cuenta que hay algo extraño en ese hombre? Eh, es joven y bien parecido. Sí, pero yo quiero decir en su vestimenta. ¿Te diste cuenta? No. ¿Qué vestimenta tenía? Estaba vestido con ropas de cárcel. ¿Tú quieres decir que él es un preso... Como nosotros. Tiene puesta la ropa de cárcel. Pero parece que tiene libertad para ir de un lado a otro, según le plazca. Eso no se le permite a los presos. Y estaba alegre, sonriendo. Y, y algo más. ¿Te acuerdas cuando nos trajeron aquí? No nos trataron mal. Ni nos azotaron, ni nos regañaron. Y cuando pasamos la celda principal, todos los presos tenían buen genio y nos hablaron. Estaban alegres. Te digo que hay algo misterioso en todo esto. ¿Qué? Yo no lo sé, pero trataré de averiguarlo. Todo lo que tenemos que hacer ahora es sosegarnos. Observar y escuchar y lo descubriremos. Sí. ¿Se puede entrar? ¿Cómo no? De todas formas, usted entrará. Gracias. Gracias. ¿Por qué tanta cortesía? Después de todo, todos somos presos, criminales... ...y con todo, aquí se nos trata con respeto y consideración. ¿Por qué? Ustedes son seres humanos. Somos presos. Yo también. Usted es un preso. ¿Está preso aquí? Sí, soy un preso. Mm. Bueno. Pero se me ha asignado una tarea en la cárcel... Cuidar del bienestar de los presos. ¡Fantástico! ¿Usted quiere decir que usted es responsable por todo esto? ¿Camas limpias, buena comida y, y un ambiente de alegría? Sí, con el consentimiento bondadoso del carcelero. Creo que voy a encontrar que esta cárcel no es un mal lugar para estar. Buenos días, caballeros. Buenos días, José. Buenos días. Caramba. ¿Por qué están tan tristes esta mañana? Yo un tuve sueño? un sueño. ¿Y están tristes por los sueños? El mío fue un sueño extraño. Sé que tiene un significado especial, pero yo no puedo determinar de qué se trata. El mío también. Tiene un significado importante, pero no sé cuál es. Ciertamente sueños tan importantes merecen que se cuenten y que se interpreten. ¿Puede usted interpretar sueños? Todo el conocimiento pertenece a Dios. Y Él revelará el significado de sus sueños. Bueno, eh, en, en mis sueños mi sueño yo, yo veía una bicicleta. Si, que... siga usted, Copero. Eh, muy bien. En mi sueño, veía una vid que tenía tres ramas. A la vid retoñaba y, y echaba flores. Y las flores se convertían en racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano y tomaba las uvas y las exprimía en la copa. Luego yo mismo ponía la copa en las manos del faraón y él bebía. Las tres ramas que usted vio en su sueño son tres días. ¿Tres días? Sí, sí parece algo razonable. Algo va a pasar en tres días, ¿verdad, José? Dentro de tres días el rey lo llamará y lo pondrá de nuevo en su trabajo... ...y usted volverá a darle la copa al faraón tal como antes lo hacía. En tres días volveré a hallar gracia delante de los ojos del rey... ...y seré su jefe de los coperos. Ay, José, esas son buenas nuevas. Me pregunto, copero, si usted hará algo por mí, un favor. Con mucho gusto... Con mucho gusto lo haré. Usted puede confiar en mí. Cuando esté ante el rey, háblele de mí al faraón. ¿Lo hará? Uh -huh. Tal vez me saque de esta cárcel porque no he hecho nada malo. Que le hable de usted al rey con toda seguridad y en forma inmediata además, en la primera oportunidad que tenga. Gracias, Copero. Usted es un verdadero amigo. La interpretación de tu sueño, Copero, fue buena. Tal vez la interpretación del mío será buena. Quiero interpretar mi sueño, José. Dios puede y quiere. Bueno, yo soñé que tenía tres canastillos de pan blanco sobre mi cabeza. El canastillo de arriba tenía un gran surtido de pasteles para el faraón. Pero las aves venían a comer del canastillo que estaba sobre mi cabeza... ¿Significa eso que yo también saldré de esta cárcel en tres días? Sí, panadero. En tres días el rey lo sacará de la cárcel. <risa> Volveré a ser un hombre libre, José. Eh, continúe, José. ¿Me volverá a poner como el jefe de los panaderos de su majestad? De aquí a tres días, el faraón le quitará la cabeza... Al tercer día era el cumpleaños del faraón y él hizo una gran fiesta para todos sus funcionarios y mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos y los trajo a la fiesta. Creo que José no sabía de lo que estaba hablando. A mí no me van a colgar. El rey está de muy buen talante como para hacer eso. José tenía razón acerca de los tres días. Hoy es el tercer día y aquí estamos, puestos en libertad y en la presencia del rey. ¿Piensas... piensas que me van a colgar? No, no, por supuesto que no. Quisiera saberlo. Su majestad, el monarca grande y poderoso de todo Egipto, el hijo de los dioses, benefactor de la humanidad, desea hacer un anuncio especial. ¡Viva el rey! Una vez al año hago esta fiesta en honor de todos mis funcionarios y mis siervos. Una vez al año haciendo a algunos oficiales y rebajo a otros. Este año voy a tratar con dos de mis funcionarios que me han disgustado en el pasado. Copero, dé un paso adelante. Que viva el rey. Por medio de este acto... Te vuelvo a poner en tu antiguo puesto como jefe de los coperos. Gracias, su majestad. Y como es costumbre en estas ocasiones, puedes pedir una cosa que quieras y te la concederé. ¿Cuál es tu deseo? Eh, deseo, su majestad, eh, que siempre haya favor delante de sus ojos para servirlo fielmente. Muy bien dicho, jefe de los coperos. Panadero, dé un paso adelante. Que viva el rey. Tú me has disgustado muchísimo, panadero. Guardia, llévalo. Y ahórcalo enseguida. Durante dos años, el jefe de los coperos sirvió al rey, pero no se acordó de la promesa que le había hecho a José. Durante dos años más, José permaneció preso. La esperanza que se había encendido en su corazón se desvaneció poco a poco, y a todas las otras tribulaciones se agregó el amargo aguijón de la ingratitud. Pero el Dios del cielo... No se había olvidado de su siervo José, que estaba en aquella solitaria cárcel en Egipto. Se acercaba el día de su liberación. Una noche dos años más tarde, el faraón tuvo un sueño. ¿Cómo me gustaría comprenderlo? Parece que yo no puedo entenderlo. ...fueron dos sueños de lo más extraño y emocionante que alguna vez haya tenido. Ay, bueno, no te quedes ahí hablando entre dientes de ellos. ¿Qué soñaste? Bueno, en el primero, soñé que estaba de pie a la orilla del río Nilo... ...y que del río salían siete vacas hermosas y gordas. Detrás de ellas, siete vacas feas y flacas salieron del río... Y las siete vacas flacas comieron a las siete vacas hermosas y gordas Y quedaron tan feas y flacas como antes Después me desperté ¡Oh, ¡Qué sueño horrible! Vacas flacas comiendo vacas gordas ¡Oh! El segundo sueño fue parecido al primero Solo que siete espigas secas y marchitas Devoraban a siete espigas gruesas y llenas ¿Y es eso todo? ¿Es eso todo? Tal vez no tienen ninguna importancia o significado para ti... ...pero no estaré tranquilo hasta que sepa su interpretación. Eh, voy a ordenar que vengan los adivinos y los sabios... ...y que estén en la corte por la mañana temprano. Ya han escuchado mis sueños, caballeros. Ahora, díganme, ¿qué significan? ¿Adivinos? ¿Me han escuchado? Interprétenme mis sueños. Sí, sí su majestad. majestad. Sabios, ustedes también escucharon contar los sueños. Sí, sí su majestad. majestad. Bueno, díganme, ¿qué significan? Bueno, pero, ¿qué están esperando? ¿Están esperando? Ustedes son mis sabios y mis adivinos, ¿no es cierto? Sí, su majestad. ¿Y pueden interpretar mis sueños? Sí, sí, su majestad. ¿O es que todas sus pretensiones pasadas son solo excusas? No, su majestad. Pues entonces, interprétenme el sueño. Ahora, inmediatamente. Bueno, el caso es que los dioses aún no nos lo han revelado, majestad. Entonces, hagan algo para ganar el favor de los dioses, para que ellos les revelen el significado de los sueños. Sí, su majestad. ¡Inmediatamente! Sí, su majestad. Si su majestad nos permite retirarnos, iremos de inmediato a los diferentes templos y ofreceremos los sacrificios apropiados. Para el mediodía, Podríamos tener una contestación para la perplejidad del rey. Consigan la interpretación. Autorizo a que se retiren. Mire toda esta comida. ¿Quiere? El rey no tocó ni una pizca de su almuerzo. No comió ni un bocado. Y la reina apenas probó el suyo. Estuvieron discutiendo Estuvieron discutiendo entre ellos con respecto a los sabios y a los adivinos oh. La reina insistía que había que colgarlos a todos oh. Pero el rey deseaba darles otra oportunidad Bueno, yo estoy de acuerdo con la reina Los sabios y los adivinos, todos ellos, son palabreros y había que colgarlos de uno a la vez en la plaza pública. ¿Qué hicieron esta vez los adivinos y los sabios para atraerse el desagrado de sus majestades reales? Nada. Y eso es justamente el asunto. No han hecho nada. El rey quiere que le interpreten los sueños que tuvo anoche, pero ellos no lo hicieron. No pueden. Oh. Su majestad está muy ocupado. Y la reina está furiosa. Estaban hablando ustedes acerca de sueños. Sueños que tuvo el rey. Sí, señor. ¿Quiere el rey que le interpreten los sueños? Sí, señor. Le ordenó a los sabios y a los adivinos que le interpretaran los sueños. Pero no pudieron. Mm, yo conozco a alguien que puede hacerlo. ¿Conoce usted a alguien que puede interpretar sueños? Sí, Oh, no hay ningún sabio capaz de hacer eso. ¿Dónde están sus majestades el rey y la reina ahora? En el comedor del palacio que está al oriente, discutiendo qué es lo que van a hacer con los adivinos y los sabios. <risa> Pero los adivinos y los sabios te engañaron. Te han estado mintiendo todo este tiempo. Ellos no conocen mejor que yo los secretos de la naturaleza y de los dioses. No por sí solos, pero los dioses les revelan a ellos los secretos. ¿Qué dioses? Nuestros dioses. <risa> revelan secretos los ídolos de madera y de piedra. Hay semejante disparates para los tontos y, y para las masas. Tal vez ellos creen en esas fábulas, pero yo soy la reina, ¿te acuerdas? Pero los sueños tienen un significado especial. ¿Quién es el que revela sus secretos sino los dioses? Su majestad. Más tarde, Copero. Ahora estamos muy ocupados. Eh, si le agrada al rey, tengo alguna alguna información con referencia a sus sueños, su majestad. ¿Alguna información? Eh, sí, su majestad. Conozco a un hombre que puede revelarle el significado de sus sueños, su majestad. Eh, ¿Quién? Se llama José, su majestad. ¿Pero es un sabio? ¿Es un adivino? ¿Quién es? Es un... un esclavo, su majestad. ¿Un esclavo? ¿Está aquí en el palacio? No, su majestad. ¿Dónde está entonces? Ahora, su majestad, eh, ya no es más un esclavo. Eh, está cumpliendo una condena en la cárcel. Pero no es un criminal, no. Eh, es un hombre honesto, verás... ...de talento, leal, inteligente y de buena conducta. Pero, pero ¿cómo sabes todas esas cosas de un que... de, ...de un hombre que está cumpliendo una condena en la cárcel? Si su majestad recuerda, yo también pasé un tiempo en aquella prisión. Sí, sí, me acuerdo. Cuando estuve en la cárcel, tuve un sueño. Se lo conté a José y él me lo interpretó. Me dijo que en tres días me sacarían de la cárcel... ...y me volverían a poner como el jefe de los coperos. Y sucedió exactamente como José dijo que ocurriría. Mm, eso suena muy animador. Pero yo no, no... no podría. Un rey buscando la ayuda de un criminal. No sé, pero no se vería bien. José no es un criminal, su majestad. Entonces... ¿Por qué está en el calabozo? Eh, fue acusado falsamente de un delito que no cometió, Su Majestad. Y mi egoísmo, olvido e ingratitud lo han mantenido allí. Si él es una persona tan brillante, ¿por qué no es un oficial en mi corte en vez de ser un esclavo? Él no es egipcio, Su Majestad. Oh. Es de la tierra de Canaán y, y es muy joven. Fue vendido en Egipto como esclavo. Tal vez debería ordenar que lo busquen... ...y darle una oportunidad para que interprete mis sueños. Enviaré inmediatamente la carroza real para que lo traigan. José, José. Acaba de detenerse la carroza real en la puerta de la cárcel. A Han venido a buscarlo. ¿A mí? El rey exige que vaya inmediatamente, enseguida, recuérdelo. Usted tiene que afeitarse y cambiarse la vestimenta para presentarse delante del rey. Pero, ¿qué es lo que quiere el rey de mí? No se preocupe de eso, prepárese, el rey lo está esperando. Que viva el rey. ¿Eres tú, José? Sí, su majestad. ¿Eres de la tierra de Canaán? Sí, su majestad. Me han dicho que puedes interpretar sueños. El poder de interpretarlos no reside en mí, su majestad. Oh. El dios al que adoro es el único que puede explicar esos misterios. Veamos. En mi sueño yo estaba de pie a la orilla de un río y del río salieron siete vacas gordas y hermosas y comían hierba en una pradera. Después salieron otras siete vacas, muy feas y flacas. Jamás había visto vacas tan flacas en todo Egipto. Estas vacas flacas y feas se comieron a las siete vacas gordas. Pero, aunque ya se las habían comido, seguían tan flacas como antes. Me desperté. ...pero después tuve otro sueño igual al primero... solo que esta vez... ...siete espigas secas y marchitas... ...devoraron siete espigas gruesas... ...me volví a despertar... ...y quedé preocupado por saber el significado de los sueños... ...se los conté a los adivinos y a los sabios... ...pero ellos... ...no pudieron interpretármelos... ...puedes hacerlo tú... ...oh faraón rey de Egipto... ...eso no depende de mí... Pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. Los dos sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha anunciado a usted lo que Él va a hacer. Las siete vacas hermosas son siete años, lo mismo que las siete espigas gruesas. S siete vacas, siete años... ¿Por qué no se me ocurrió eso antes? Y las siete vacas flacas y feas, y las siete espigas secas y marchitas, también son siete años. Y lo que Dios va a hacer es esto. Van a venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto, y después vendrán siete años de gran escasez. Nadie se acordará de la abundancia que hubo en Egipto porque la escasez arruinará el país. Creo que tienes razón, José. Me parece razonable. Oh, rey, los dos sueños que usted tuvo indican... ...que Dios está decidido a hacer esto y lo va a hacer muy pronto. Por lo tanto, sería bueno que Su Majestad... ...buscara un hombre inteligente y sabio para que se haga cargo del país. Que nombre gobernadores que vayan por todo el país... ...y recoja la quinta parte de todas las cosechas... ...durante los siete años de abundancia... ...que junten todo el trigo de los buenos años que vienen... ...y que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad... ...y que lo guarden en las ciudades. Así el trigo quedará guardado para el país... ...para que la gente no muera de hambre... ...durante los siete años de escasez que habrá en Egipto. Las sugerencias de José fueron bien recibidas... ...por el faraón y por sus funcionarios... Y el faraón le dijo a José, si Dios te ha mostrado todo esto, ¿quién podría hacerlo mejor que tú?